Y tal vez la mejor manera de entender cómo se va estableciendo toda esta compleja relaciones entre las distintas zonas del cerebro y sus funciones, echándole un pequeño vistazo al desarrollo. Aquí no vamos a hacer una clase de, digamos, de biología del desarrollo, pero vamos a dar un pequeño vistazo a lo que es el desarrollo y cómo, en el caso de nosotros, se construye el cerebro. ¿Ya? Entonces, este es un vistazo como súper general de la etapa, eh, desde la fecundación hasta la gestación, ¿ya? Y lo que sabemos al día de hoy es que el origen, en términos celular del, del sistema nervioso y el origen del epitelio de nuestra piel es el mismo. El mismo conjunto de células... Eh, que dan origen a la piel y que dan origen al sistema nervioso solo que durante el desarrollo se diferencian eh, lo que sabemos que inicialmente eh, si eso es una representación en dos dimensiones de un embrión que es un montón de células redondito se forma en la superficie de este embrión un, una pequeña zanja que después se cierra aquí está una pequeña zanja que después se cierra y forma lo que se conoce como tubo neural ¿Ya? entonces inicialmente el origen del sistema nervioso que muy temprano en el desarrollo se forma este tubo neural estamos hablando cerca de los cuatro días, si no me equivoco post fecundación ¿Ya? entonces se forma este tubo y básicamente lo que viene a posterior es que este tubo eh, se forman cavidades lo que posteriormente serán los ventrículos cerebrales y esas cavidades empiezan a crecer ¿ya? entonces todo el plan de construcción del cerebro tiene que ver con que se forman cierta cantidad de cavidades entonces esa otra vista de del tubo neural y cómo se va diferenciando entre, entre las distintas partes del cerebro. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, esta es una visión del tubo neural, ya con bastante diferenciación hay tipos celulares distintos, y aquí como está indicado, esta parte que está más abierta acá, eh, o sea, el tubo neural empieza como a cerrarse del centro, ¿ya? Y lo que es el centro pasa a ser eh, lo que es la médula espinal, ya. Lo que, aquí dice back que quiere decir la espalda, y en la parte de acá arriba que queda más abierta, que eh, se cierra casi al final, es la, la cabeza, y por supuesto acá está eh, la última parte de la médula espinal, y aquí en la medida que transcurre el desarrollo empiezan a cerrarse hacia los extremos, pero por ejemplo puede pasar, y eso está indicado en esta flecha, que esta parte de acá eh, no se cierre totalmente. ¿ya? Entonces, eso, ese, ese problema, ese defecto se llama espina bífida, ¿ya? que la última parte de la médula espinal no queda fusionada. ¿ya? Entonces, eso genera una eh, un especie de un defecto al nacer y acá, en la medida que va el desarrollo se va cerrando totalmente la parte frontal del embrión ¿ya? y eso va a formar lo que es el cerebro bueno, cuando ya se ha cerrado esa parte se puede inicialmente distinguir tres cavidades uno, el cavidad llamada el pro proencéfalo el mesencéfalo y el rombo romboencefalo eh, rombo eh, eh, que son las, las cavidades inici iniciales y acá, esta parte de acá final sería como la, la médula espinal entonces estas tres partes iniciales que están aquí como el proencéfalo el mesencéfalo y el romboencefalo posteriormente se van a subdividir en el desarrollo y van a formar eh, cinco cavidades, como dice acá, partimos de tres, después pasamos a cinco, que son el telencéfalo, el diencéfalo, y el romboencéfalo se va a subdividir en metencéfalo y miencéfalo. Y lo que sería el romboencéfalo que está acá atrás, va a pasar a, a formar cerebelo, y el, la médula espinal o sea la médula espinal y y el, y el diencéfalo que está por acá va a formar el, eh, estructuras que se llaman estructuras subcorticales y la parte como más conocida para nosotros que es el telencéfalo va a llegar a formar lo que se llaman los hemisferios cerebrales. ¿ya? De hecho, cuando vemos el cerebro eh, humano, es como una especie de superficie tipo una nuez. Y esa, toda esa superficie es principalmente lo que es el telencéfalo y, y los hemisferios cerebrales que llega a envolver toda esta otra estructura. ¿ya? Entonces es la estructura que en el caso de los humanos se desarrolla más. ¿Ya? aquí está nuevamente el mismo esquema eh, lo que es eh, en el cerebro adulto nosotros podemos llamar el cerebro que sería el telencéfalo, que es la corteza el diencéfalo, que es esta zona donde está el hipocampo el sistema límbico que vamos a hablar en algún minuto de eso y el el mesencéfalo, el, lo que se llama la protuberancia o el pons, que tienen que ver estas zonas con control, eh, control automático del sistema nervioso, el bulbo-raquídeo y por último está acá el cerebelo. ¿ya? Y estas serían como las partes del cerebro adulto al final del desarrollo. La parte que nos va, que a nosotros nos no interesa más y donde hemos hablado más acerca del proceso de plasticidad sináptica, por ejemplo son cosas que ocurre acá en la corteza ¿ya? y la corteza la podemos dividir en así a grosso modo en dos zonas en la lo que se llama la materia gris y lo que se llama la materia blanca ¿ya? la materia gris principalmente es una zona de mayor densidad neuronal y en la materia blanca es una zona de mayor densidad de axones y de vías que comunican eh, las distintas zonas del cerebro ahora, ¿cómo es el cerebro humano comparado con el resto de eh, mamíferos? ¿Ya? entonces aquí eh, esto está a escala ¿ya? entonces aquí está el cerebro humano y aquí está el eh, eso en español es, eh, es un tipo de delfín, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, vemos que no hay una correlación con el tamaño del animal, primero que nada. Entonces, este es el cerebro humano y aquí hay un oso polar, que obviamente es, es muchas veces más grande que un ser humano pero si te si, si se fijan aquí el el cerebro es bastante más pequeño aquí hay un eh, un eh, cómo se llama sea lion son la foca o no no no sí bueno son las focas la, foca. la el león marino californiano eh, si bien es cierto es más pequeño que llama la atención que tiene tantas circunvoluciones como el cerebro humano ¿ya? Eh, ¿qué otros conocidos hay acá? por aquí está el ratón muy chiquitito que es un modelo de estudio del sistema nervioso ¿ya? está el, el, por aquí el, el mono macaco ¿ya? aquí hay una cebra el chimpancé, que se parece bastante al cerebro humano, pero a escala más chica. ¿Ya? Tiene como la misma estructura en, en términos de ventrículo, en, en términos de zonas gruesas del cerebro. Aquí está el león africano. Este es un eh, manatí, que si bien es cierto es tan grande como el chimpancé, no tiene tantas eh, circunvoluciones como el cerebro del chimpancé o de los humanos. ¿Ya? Entonces la, el, el cerebro del humano es bastante distinto a lo que son otros eh, mamíferos, es eh, grande eh, comparativamente con otros mamíferos, pero lo que llama más la atención es la eh, muchas circunvoluciones que tiene ahora si vemos desde la perspectiva zoológica ¿ya? Eh, más amplia hacia otro grupo de vertebrados eh, por ejemplo este cerebro de acá es un cerebro representativo de ratón ¿ya? entonces si vemos el equivalente a los hemisferios cerebrales en el caso de los Mamífero, el que tiene más desarrollado el, el telencéfalo y de los que tienen menos desarrollado eh, los eh, hemisferios cerebrales son otros vertebrados como la lamprea, el tiburón acá, eh, los peces en general, los reptiles. Y lo interesante es que acá están las aves, que tienen eh, también bastante desarrollado el telencéfalo. Entonces, en términos de, de desarrollo cerebral, estamos muy cercanos al grupo de las aves. ¿ya? Y dentro de ese grupo, eh, bueno, algunos especulan, en base al registro fósil, que los dinosaurios tenían cerebro muy desarrollado y por lo tanto eh, los dinosaurios si correlacionamos la estructura del cerebro con la conducta no eran como eh, se mostraba como en las películas de los años 60 70 así que eran como reptiles grandes digamos y como, como conductas de, de reptiles grandes ¿no? sino más bien son mucho más complejos y de hecho el antecesor eh, más eh, actual y más correlacionado con, eh, con los dinosaurios que son las aves eh, tienen conductas bastante complejas ya así que es de esperar de que eh, eh, los dinosaurios que representan lo más evolucionado de ese grupo pero que ya se extinguieron, eh, hubiesen tenido conductas a lo menos tan complejas como las aves ¿ya? si ve, vemos lo que es el desarrollo, desarrollo cerebral, en el caso particular de los humanos la corteza cerebral o el telencéfalo se ha desarrollado tanto que han, eh, que el cerebro tiene que plegarse ¿ya? Entonces, esta capa de aquí en la corteza pero ha crecido tanto, en el caso de los seres humanos, que ah, se generan ciertos pliegues. Entonces, lo, los, estos surcos que están presentes en el, en el cerebro, que son más o menos estables en el desarrollo, eh, se llaman sulcus. ya Y estos, lo, estos, estas zonas donde gira la corteza se llaman giro. ya eh, tiene un nombre más o menos obvio ¿ya? entonces si estiráramos la corteza eh, en realidad ocuparía una superficie mayor de la que está presente en nuestro eh, cuerpo en el caso por ejemplo de los eh, roedores ellos tienen corteza pero no está plegada ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de neuronas que tiene una corteza de un ratón es bastante menor comparado a la cantidad de neuronas que tenemos nosotros. Se estima, el último estimado acerca de la cantidad de neuronas que nosotros tenemos es acerca, cerca de 85 mil millones de neuronas. Es una cantidad muy grande. Bueno y resulta que eh, nuestra corteza cerebral de lo cual vamos a hablar ahora eh, históricamente a través de las funciones que se han ido describiendo eh, eh, se, se puede dividir anatómicamente en lóbulos ¿ya? entonces lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y hay ciertas funciones relacionadas con los lóbulos ¿no? y como vimos en el ejemplo al principio de la clase hay lesiones que han nos han evidenciado más o menos qué funciones haya, hay en esa zona entonces por ejemplo y además las cosas están más o menos donde uno debería esper esperar por ejemplo si nos vamos al lóbulo temporal que es en la zona lateral eh, es lógico de encontrar ahí ...que eh, está relacionado con las neuronas que tienen que ver con la audición, ya porque está cerca de los oídos. Entonces el circuito que va de los oídos al, al cerebro eh, está en la zona del lóbulo temporal. ¿ya? Hay otras cosas que no son tan obvias. Por ejemplo, uno esperaría que la visión estuviese en la parte frontal del cerebro, pero no es así sino que la parte de la visión está en el lóbulo occipital. ¿ya? Entonces tenemos el receptor que está por acá, el, el ojo, después la, las fibras que salen por la retina, eh, el, por el nervio óptico, van a parar a otra estructura que es subcortical que se llama el tálamo y finalmente después llegan acá al, a la corteza. Se recién. Después de como tres o cuatro sinapsis, los estímulos visuales llegan a la corteza. ¿ya? Y hay otras eh, otra zonas, eh, eh, como por ejemplo el lóbulo parietal, donde están la, las áreas sensoriales. Por ejemplo, la corteza somatosensorial, que es la que eh, representa... Eh, las distintas zonas de la piel, por ejemplo, las sensaciones de la piel, está en, en el lóbulo parietal. Y lo que llamaríamos como la, la parte más cognitiva, la que tiene que ver con nosotros, con nuestra identidad, lo cual. Eh, ¿Cuál es su nombre? Débora. ¿Gabriela? Débora. ¿Débora y? Claro, entonces, lo que define a Gabriela y a Mitchell está aquí en el lóbulo frontal ¿Ya? ustedes comparten eh, muchas cosas en común en el resto de la zona del cerebro pero ahora está aquí y Mitchell está aquí ¿Ya? ahí es donde está definida vuestra identidad entonces de hecho eh, eh, la gente que durante muchos años fue popular esta cosa que se llama la lobotomía el, eh, y, la lobotomía fue un procedimiento muy utilizado en la psiquiatría de la década de los 50 por ejemplo para tratar eh, eh, por ejemplo epilepsia y, o para epilepsia severa o sea epilepsia de gente que no respondía a ningún tipo de tratamiento farmacológico. Eh, inclusive en esa época prácticamente no habían drogas para tratar la epilepsia. Se le daba alguna mención de acepina digamos, que no tenía nada que ver con lo que pasaba en la epilepsia. Eh, o eh, trastorno de tipo psiquiátrico. ¿ya? Eh, esquizofrenia, qué sé yo, fue un, un tratamiento muy... Entonces, lo, lo, lo que pasaba es que la persona, la manera de, de hacerla, la... ¿Ustedes saben cómo se hace las la lobotomía? No había extracción del lóbulo frontal, sino que lo que se cortaban eran las conexiones del lóbulo frontal acá, para desconectarlo del resto del cerebro. ¿ya? Eh, bueno, no era un procedimiento muy amable con el cerebro, pero lo interesante de eso... Que la persona eh, primero no moría, ¿ya? y lo otro eh, podía hacer todas las cosas en, en, en el mundo normal, sea, o sea, obedecía órdenes, qué sé yo, pero algo, algo se perdía. ¿ya? Esa no era eh, la, la identidad de la persona, se perdía. O sea, ya, Claro, se volvió una octómana, obedecía a órdenes, hacía cosas, comía, qué sé yo, pero eh, no era de no era Mitchell, ¿ya? perdía su identidad. Y uno de los, como yo le mencioné, creo en alguna clase, uno de los últimos lugares donde se hizo eh, lobotomía en el mundo fue aquí en Chile, ¿ya? <risa> en el instituto de neuropsiquiatría. Pero los resultados um, lo no se sé, la resultados. Bueno, pero es que aquí volvemos a lo que discutíamos inclusive en la clase pasada. Eh, en la clase pasada yo les comenté que se cumplieron, o sea no sé si les comenté en realidad. Eh, la, sema, la semana pasada se cumplieron los 75 años de el uso del Ritalin les había comentado eso, parece que no y bueno hasta el día de hoy no sabemos cuál es el mecanismo sabemos que es una un derivado de anfetamina por lo tanto debería producir liberación de dopamina ya sabemos que si se consume por vía directa es decir, si, si, si se inyecta o si se eh, absorbe vía mucosa digamos olfativa o sea, si como la cocaína, digamos, si se jala, eh, tiene efectos como si fueran fetaminas, en personas normales. Pero lo que se sabe que en, en niños, jóvenes con trastorno de, de déficit atencional, lo que hace es normalizar su conducta y su atención a lo que nosotros llamamos la atención, <risa> digamos, o lo que una conducta esperable, de un escolar en un sistema escolar, digamos, unidireccional <risa> no, eh, no interactivo, por decirlo así ¿Ya? Y, y eso el resultado clínico esperable de esa droga ahora, respecto a su pregunta de que, ¿cuál resultado clínico esperable de la lobotomía? era eso, o sea, que, que la persona no tuviera epilepsia que, que el, la persona con esquizofrenia dejara de tener eh, alucinaciones y cosas raras y, eh, pero en esa época no se sabía que el lóbulo frontal tenía que ver con la personalidad que ahí es donde, ahí es donde está tu personalidad es lo que te define a ti como persona tu experiencia personal tus memorias de largo plazo de las cuales tú Echas mano para construir tu identidad. ¿Ya? Todo lo demás es como la parte como robótica, por decirlo así. ¿Ya? Eh, entonces, en medicina hay mucho. Eh, uno, claro, uno dice con la tecnología que tenemos ahora, los celulares, conocemos tanto, la inteligencia artificial y todas esas cosas, pero en medicina y con mucho respeto a los médicos, hay muchas áreas de la medicina que es como lo que, lo que yo llamo eh, eh, vulcanización ¿ya? O sea, usted, usted va al eh, al taller de reparación de vehículo y lo que hace el, el, eh, el mecánico del, del auto es identificar una falla y cambiar una pieza ¿ya? O si hay algo que está funcionando mal, le pego un par de martillazos y la cuestión sigue andando, ¿ya? La medicina, por supuesto, es mucho más compleja de eso. Pero el hecho de que la cosa resulta no implica que conocemos cómo funciona la bobina, cómo, cómo funciona el, el aparatito tanto, ¿ya? Entonces, hay áreas, hay áreas oscuras y que son respaldadas por la clínica, ¿ya? Entonces, en este curso que de fisiología estamos hablando de las bases y los mecanismos que están detrás de eso que muchas veces están desconectados de lo que es la clínica ¿Ya? entonces yo le mostré el ejemplo del caso del déficit atencional que desconocemos los mecanismos celulares que es lo que hace precisamente en la sinapsis y nosotros por ejemplo como grupo de investigación estamos proponiendo que tiene que ver con la plasticidad pero es una propuesta experimental es una hipótesis, digamos. Pero no sabemos, eh, tampoco podemos afirmar que eso sea el mecanismo de acción de esa droga. ¿ya? Eh, y lo mismo pasa con la lobotomía, ¿ya? Entonces cuando se empezó a conocer un poco más del cerebro, y, y dijeron, oye, parece que aquí eh, como que no es muy bueno esto de la lobotomía, porque la gente como estamos creando zombies, te fijas, ¿ya? Eh, así que entonces cada uno de los lóbulos del cerebro uno eh, con, con los años se eh, han ido asociando a funciones eh, eh, cognitivas ya. y de hecho hubo en una época eh, también por ahí, para la década del 50, no, no antes, bastante antes, eh, finales de ese siglo, eh, una disciplina que se llamaba la frenología. De hecho, yo diría que todavía existe, digamos, que es que una persona eh, empezó a correlacionar la forma del cráneo con la conducta. Ya, Entonces, empezó a hacer un estudio, digamos, de alguna manera de eh, tocar la forma del cerebro y distinguir que si, eh, bueno, uno no lo nota mucho, pero si todos fuéramos pelados, ¿ya? si no tuviéramos cabello, nos daríamos cuenta que la forma del cráneo es, es, es ligeramente distinta entre las distintas personas. ya, eh, Entonces alguien se dedicó como a medir el, el, los tamaños de la, la el tamaño relativo, hay una gente que nosotros decimos que es más cabezona que la otra, por ejemplo, cosas así. o que tiene más como cabeza de aceituna, no sé, o por llamarlo así, de distintas formas. Entonces él empezó a, a hacer eso y a correlacionarlo con eh, conductas. Entonces, él afirmaba que si la persona tenía un cráneo de tal o cual es características tendría propensión a hacer un, una conducta de tipo criminal por ejemplo ¿Ya? y eso estuvo de moda un tiempo en el que no sabíamos cómo funcionaba el cerebro ¿Ya? y algo importante hemos hablado del cerebro eh, del cerebro como no órgano pero tiene algo bien particular el cerebro eh, la gran mayoría del cerebro está aislado del resto de la circulación sanguínea. Eh, lo cual podemos decir que tal vez tiene un cierto sentido evolutivo, ¿ya? Eh, en el sentido de que el, el fluido extracelular presente en el cerebro eh, es relativamente estable. Entonces, usted eh, vimos, por ejemplo, cuando hablamos de homeostasis, que los niveles de glucosa varían grandemente después de haber eh, eh, desayunado, por ejemplo, almorzado. Hay como un pic de glucosa. ¿ya? Eh, pero eso a nivel del plasma sanguíneo, o sea, la sangre que yo tomo aquí en el brazo, en la pierna, donde sea. Pero eso no ocurre en el caso del cerebro. ¿Ya? Imagínense que tuviera un shock de glucosa al cerebro y de repente después de almorzar y todas nuestras neuronas ahí súper disparadas, hay que tener mucho combustible. ¿ya? No, hay una, cierta, una estabilidad distinta en el sistema nervioso central, producto de que existe esto que se llama la barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir eso? Que los capilares que llegan al cerebro están recubiertos por estas eh, células que son. Eh, proyecciones de las de, de células gliales que forman una cubierta bastante estrecha eh, sobre los capilares que van al cerebro ¿ya? y e impiden de que eh, el, haya un flujo libre de cualquier sustancia fuera de los capilares ¿ya? y que solamente eh, lo que pasa a través de los capilares sean por los mecanismos que ya han conocido en biología celular de transporte a través de transportadores o canales así. pero que no haya difusión de otras cosas ya entonces hay una barrera eh, para el paso de sustancia desde el plasma hacia el cerebro ¿ya? Eh, eso es bueno le da más estabilidad al cerebro, pero también, y aquí viene como la parte farmacológica, nos genera problema eso, a la hora de inventar fármacos que puedan llegar al cerebro y tener alguna acción. Ya, por ejemplo, cualquier eh, droga, ya sea agonista o antagonista de algún receptor, tiene que traspasar la barrera hematoencefálica para ejercer su acción. Entonces eso genera un gran problema y, un, y es un campo de estudio muy intenso de la, de, de la farmacia, de la farmacología, el cómo generar sustancias que pasen la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Eh, y eso es como el, el tema de la aplicación en farmacia, por ejemplo. El, y aquí hay un ejemplo de la historia, los, ahora que estamos en primavera, y hay gente como yo que se ve muy afectada por la primavera tenemos que consumir crónicamente antihistamínico ¿ya? entonces eh, antes existían ya que hay algunos nombres eh, los, la respuesta alérgica está gatillada por la activación eh, de receptores que son, se llaman receptores de histaminas ¿ya? entonces para yo tengo que tener drogas que bloqueen la acción digamos de esos receptores y los antihistamínicos como estos que se llaman de primera generación como el Benadryl, el tabis, actuaban eh, eficazmente digamos reduciendo reduciendo a nivel periférico los efectos de una respuesta eh, a las histaminas ¿ya? La, la producción de histamina genera la respuesta alérgica por lo tanto si yo bloqueo los receptores a nivel periférico puedo bloquear eh, todo el efecto de los estornudos, la picación, la secreción acuosa, qué sé yo ok, pero el problema está en que estos antihistamínicos de primera generación eran químicamente eran eh, lo que se llaman etanolaminas ya, que son lipo lipofílicos ¿ya? y como hablamos de la barrera hematoencefálica que hay glía ahí y eso es grasa digamos. entonces pueden estos antihistamínicos eh, pasaban hacia la barrera hematoencefálica y generaban problemas el principal problema que generaban es que a la gente le da mucho sueño con estos antihistamínicos ¿sí? ahora eh, los nuevos antihistamínicos químicamente son distintos entonces aquí tenemos algunos por ejemplo el claritín, que es, eh, esos son los nombres comerciales, les pongo nombres comerciales porque esas son cosas que van a empezar a conocer después. Que es la famosa Loratadina, lora que ese es el, el nombre genérico. O, y este bastante reciente, el Alegra, que es la Fexofenadina, ¿ya? que es, eh, son antihistamínicos que se llaman de segunda generación que químicamente son menos lipofílicos ¿ya? y por lo tanto no, no cruzan la barrera eh, hematoencefálica de manera eh, eh, fácil a, a dosis terapéutica ¿ya? ahora yo que soy eh, consumidor de antihistamínico regular les puedo decir que claramente la fexofenadina eh, cruza mucho menos que la loratadina. A mí la loratadina en dosis clínica me da sueño, igual. ¿Ya? Pero la fexofenadina eh, me, eh, me da bastante menos sueño. ¿Ya? Un poquito. ¿Ya? O sea, bueno, eh, eh, con esto yo me quedo dormido con la loratadina, básicamente. Y la fexofenadina, no, mucho menos. Eh, ahora.. Eh, Obviamente, usted tiene. Estos fármacos también tiene una. Y aquí no hablamos de la cosa fisiológica, también hay una cosa media comercial. ¿ya? Son de segunda generación y son más caros que los otros. Particularmente, eh, eh, para mi desazón comercial <risa> o del presupuesto familiar, la que es más eficiente para mí, la flexofenadina es muchísimo más cara que la loratadina, la al menos aquí en Chile. ¿ya? así que estoy estoy jodido, tengo que usar tengo que gastar plata en eso ¿ya? la fexofenadina ¿ya? pero es bastante más eficiente porque precisamente es menos lipofílico que los otros y, y cuando algo es lipofílico tiende a pasar la barrera hematoencefálica ¿ya? entonces no todo lo que uno consume y que puede pasar al plasma sanguíneo va a pasar al cerebro y eso hay que tenerlo eh, hay que tenerlo un poco claro y ustedes van a ver muchos ejemplos de eso ya hay un gran esfuerzo de investigación en la industria farmacéutica eh, para lograr sustancias que puedan atravesar la barrera hematoencefálica o lo más sofisticado por ejemplo, generar eh, especies de hoyos temporales en la barrera hematoencefálica los que son más de la ciencia ficción o, o futurista piensan que por ejemplo a través de la nanotecnología podríamos tener eh, nanorobots que puedan atravesar la barrera hematoencefálica y dispensar droga directamente en el sistema nervioso central eso es lo que viene a futuro y eso es lo que se está investigando ¿ya? nanotecnología para atravesar la barrera hematoencefálica y dispensar droga en el sistema nervioso central ¿ya? y créame que no estamos muy lejos de eso ¿ya?